Bueno, comencemos con el ejercicio 6. Básicamente lo que nos están pidiendo acá es que desarrollemos una función que sea capaz de contar palabras. El código que están viendo acá es, es tal cual el que ustedes tienen para bajarse como archivo inicial. Voy a, voy a cortar esto de acá, que da la, quedó como una variable global y eso no está bien. Así que la voy a poner ahí dentro del main. ¿Qué esperamos hacer? Bueno, que nosotros podamos pasarle este texto a nuestra función que cuenta palabras. O sea... Se pretende que yo acá le pase el texto, ¿sí? La función me pide recibir aparte del texto el tamaño para poder, imagino, recorrerlo como algunas de las funciones seguras que ya estuvimos viendo, que tenían como un límite encontrar el contrabarra cero o llegar a... La, al, al lugar máximo de ese array, ¿sí? o sea llegar a la última posición de ese array la forma que podríamos averiguarlo eso ya que lo desconocemos no, fíjense que no, no está inicializado el array texto con, con un valor conocido entonces podemos utilizar sizeOf de texto y por último quiere que les dé un lugar para que nos deje acá la cuenta de las palabras como lo tengo que pasar por referencia, voy a tener que antecederlo con el ampersand para obtener la dirección de memoria y darle el lugar para, para que lo pueda guardar. ¿sí? Ahí ya finalizaríamos lo que es la llamada a la función. Ahora veamos qué hacemos en la función. Eh, lo que tendremos que hacer aquí es, primero, desconfiar de los parámetros que estamos recibiendo, como siempre. ¿sí? Entonces voy a analizar qué es lo que recibo. Y en el caso de que esté todo bien, voy a, voy a seguir adelante con la función. ¿Qué podemos verificar? Bueno, que cadena es una cadena de caracteres, pero no deja de ser un puntero. Así que podría arrancar verificando que sea distinto de null. Por otro lado, podría verificar que eh, len, que sería la longitud, la cantidad, de, la cantidad de espacio que tiene esa cadena, me hayan pasado un número que sea mayor que es cero. Ya encuentro el mayor en mi teclado. Ahí está. ¿Sí? Si no, no tiene mucho sentido. Y el último también es un puntero. Así que también podría verificar si el puntero a, palabra, a palabras es distinto de null. Perfecto. Si esas tres cosas están bien, aquí puedo desarrollar la función. Podemos hacer lo mismo que hacemos siempre. Podemos arrancar acá declarando una variable que se llama retorno. A esa variable asignarle el valor menos 1. Y en el caso de darnos cuenta que está todo bien cambiarlo por cero. Y acá hago el return, retorno. Perfecto. Entonces, ahora sé que puedo recorrer esta cadena para contar la cantidad de palabras que tengo. Contar la cantidad de palabras podría significar lo mismo que contar la cantidad de espacios que tengo. ¿Sí? Eh, o sea, si yo, me, si yo realizo un contador de espacios, o sea, separo esto por todos los espacios, estaría contando la cantidad eh, de palabras que tengo. Si quiero, para hacer un, un ajuste, podría, sobre cualquier texto, como sé que el texto puede ser que no termine con un espacio, sumarle uno. Pero bueno, para lo que estamos pidiendo, contar texto obtendría algunas otras complejidades, porque podría haber dos espacios consecutivos... Podría haber espacio, coma, espacio. O sea, podría tener algunos errores que nos podrían llevar a algún falso positivo. Pero en este ejercicio, a esta altura de la cursada, nos conformábamos con hacer un contador de espacios. Así que lo que vamos a implementar como funcionalidad en este, contar palabras, va a, tener con, va a tener que ver con eso. Con contar la cantidad de espacios que hay. Entonces, voy a fabricar un contador interno que lo voy a inicializar en cero. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer? Voy a recorrer con un for, también voy a necesitar una variable i, que vaya desde cero. Y aquí me voy a preguntar dos condiciones que pueden romper al for. La primera es que i obviamente tiene que ser menor, al n, ¿sí? Pero también se, se tiene que dar el caso, o sea que para que entre tiene que ser menor a la LEN. Y la posición actual tiene que ser distinta de contrabarra cero. O sea, cadena en la posición Y no tiene que tener adentro un contrabarra cero. Recuerden que el contrabarra cero indica que la cadena terminó. Si se dan estas dos cosas de manera simultánea, AND tiene que darse esto y tiene que darse esto, voy a entrar al for. Y ahí, yo ya sé que en el for, lo importante es no olvidarse acá de incrementarla ahí. Bien, esto nos permitiría recorrer el texto de manera segura. ¿Por qué? Porque por un lado, no nos pasaríamos de la longitud, pero también, ni bien encontremos un contrabarra cero en cualquier parte del texto, nosotros estaríamos saliendo de este for. ¿Qué nos queda ahora? Bueno, nos queda preguntarnos para ir contando si lo que tengo en esa posición corresponde a un espacio. ¿Sí? Entonces, si lo que tengo en esa posición corresponde a un espacio, ¿qué voy a hacer? Voy a incrementar en uno mi contador. Entonces, contador contador más más. Bien. Una vez que estuve aquí, ya podía asegurar que todos los parámetros que me habían venido estaban bien. Así que puedo ya retornar un cero. Y por último, una vez que logré la cuenta aquí en el, en el contador, lo tengo que devolver acá. Sí, lo podría haber hecho directamente ahí, pero me parece que queda un poquitito más prolijo hacer un contador. Y recién cuando tenemos la cuenta terminada, en ese momento, a través del operador de indirección... Como tenemos aquí la dirección de memoria, con el asterisco accedemos al valor apuntado por esa dirección de memoria. Recién ahí vamos a poner el valor de contador. Bien, bueno, ahí estamos en condiciones de, de ir a probar nuestra función. Acuérdense que siempre es una buena práctica, en esta, esta vez no lo hicimos de algún lado de, de alguna eh, función que ya tengan documentada, se traen la documentación, la pegan acá y explican, antes de empezar a desarrollar la función, desarrollan la documentación. Por ejemplo, voy a UTNC, agarro cualquiera de estas, si no me acuerdo cómo esto se escribe de memoria, vengo al UTN, vengo a, a mi main y escribo la documentación. ¿sí? Obviamente no pretendo que esto me sirva, pero... Si no me acuerdo de memoria que tengo que hacer el brief, tengo que hacer los parámetros y si tengo que hacer el retorno, bueno, ahí tengo un machete para empezar a escribir. ¿Qué tiene que hacer esta función? Contar palabras. Entonces, cuenta la cantidad de palabras en un array de char. Primer parámetro... ¿Cómo se llama el parámetro? Cadena. Y ahora, ¿para qué sirve ese parámetro? Ponemos acá, es el array de char a ser analizado. Después recibimos longitud, que acá se llama length. Longitud del array de char. Y por último, recibimos uno más, así que agregamos un parámetro sí que es donde tenemos que dejar el resultado entonces p palabras puntero a la variable resultado Bien, ahí estamos. Retorno a 0 si éxito, truc, y menos 1, error. ¿Sí? Ahí tenemos documentada la función. Ya estamos en condiciones de guardar todo, botón derecho, compilamos el proyecto, no tenemos warning, no tenemos errores, le damos play, no. No le damos play con eso, eso es una macana, porque eso me va a correr el proyecto anterior. Botón derecho, la primera vez, ranas, local application. Y ahora acá me dice cuál quiero correr, y yo quiero correr este, el 6. El texto contiene 446 palabras. ¿Qué podemos hacer para probarlo? Porque si no, estaríamos como medio a ciegas. Bueno, me dijo 446, le voy a borrar algunas. Vamos a borrar dos y ahora de nuevo vamos a guardar el texto, compilar, darle play y ahora me dice que tiene 436 palabras. Vamos a sacar dos más, 436, le damos guardar, le damos compilar le damos play no no está funcionando alguna macana nos estamos mandando a ver qué macana nos estamos mandando qué macana nos estamos mandando estamos poniendo el contador en cero sí estamos llamándolo acá contar palabras y acá estamos imprimiendo palabras que se entero eso parece estar bien y aquí el contador lo estamos incrementando no cuando es distinto al espacio. Nosotros queremos contar los espacios, ¿sí? Así que ahí nos estamos mandando una macana. Vamos a guardarlo. Vieron que es importante tratar de buscar siempre una estrategia para poder probar el código. Eh... Esa estrategia que tuvimos, bueno, no sé si había, cuántas palabras había, pero digo, bueno, de las que había ahora tiene que haber dos menos. Bueno, me sirvió para, para darme cuenta de que eso no estaba bien si desconocía la cantidad de palabras. Ahora me dice que tengo 82 palabras. Bueno, volvemos a la misma estrategia. Vamos a borrar tres palabras, ¿sí? Entonces tendríamos que tener 79 en esta, en esta pasada. Compilamos, le damos play, y ahora sí es creíble, funciona, encontramos el error, y de paso nos sirve como para, para, para ver alguna estrategia siempre para, para poder probar nuestro código. ¿sí? Así que bueno, tienen el. este terminado se los dejo ahí también para bajar, y con esto concluimos los ejercicios de la clase 7.